Totalmente falso. Alrededor de la reforma al Código Disciplinario se han querido tejer decenas de rumores buscando satanizarla. Lo cierto es que esta solo fortalece las capacidades de la Procuraduría, permitiéndole continuar haciendo su trabajo, que no es otro que evitar la impunidad. Varias razones motivaron la presentación urgente del proyecto. La primera, que al 18 de agosto...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 ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría. Lo que se pretende es, al dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de separar funciones entre investigadores por un lado y juzgamiento por otro lado, implica hacer unas reestructuraciones o una organización interna dentro de la propia Procuraduría y luego de un análisis determinar si faltan cargos, entonces, entrar a nombrar los pocos cargos y siempre y cuando haya la situación económica adecuada para completar lo que se necesita para ese cumplimiento.